Finalmente, Roster Teeth nos deja un vistazo de los que nos viene en el volumen 7 de Ruby, y en general puedo decir que este promete y espero cumpla con las expectativas de los fans que le tienen, porque para el volumen anterior, aunque comenzaron bastante bien, la cosa decayó muy rápido a medio camino. Espero que hayan tomado nota de los fallos y veamos algo emocionante que enrumbe de nuevo a la serie Un Buen Camino, pero analicemos el nuevo trailer que nos dejaron, escena a escena comenzando con Ironwood dejándonos una frase que nos revela que su actitud pedante y orgullosa ha decaído muchísimo desde el volumen 3. De por sí ya empezamos a ver cómo se le genera algo de paranoia luego de la caída de Bacon, cerrando las fronteras de Atlas, donde el padre de Wise se encuentra molesto ya que por lo mismo las exportaciones extranjeras de su dos también se han visto afectadas. Este dato es importante porque en las siguientes escenas vemos como la ciudad, aunque se nos mencionaba que era la más tecnológica y próspera de todos los reinos, presenta una atmósfera tensa y deshabitada, donde los pobladores demuestran descontento con el gobierno actual de la misma. Este manifestante de hecho vandaliza una de las pantallas de la ciudad y aunque no nos dicen el por qué está pasando, puedo suponer que se deba a que la ciudad se encuentra bajo un estricto control militar, donde no se les permite ni salir ni entrar de ella, y de la misma forma los medios de comunicación no están diciendo la verdad de lo que sucede en el mundo. Es interesante como este es un reflejo de muchas situaciones similares del mundo real, y sería una gran forma de enriquecer la historia si se trabaja este detalle de buena manera. Ironwood parece de hecho que sería un personaje clave, ya que nos dan a entender que tal vez él sepa de alguna forma ...en que puedan dañar a Salem directamente, aun cuando ésta este es inmortal. Estas escenas también parecen ocurrir en los primeros capítulos, aun todos con sus trajes del volumen 6. Un detalle a destacar es el hecho de que existen Grimm dentro de la ciudad... ...cosa que si realmente está bajo constante supervisión y control de la milicia de Atlas... ...¿cómo es posible que hayan avanzado tanto los Grimm para atacar a civiles en medio de la ciudad? Lo que me hace pensar que ya sea las fuerzas de Salem o algún otro grupo ya tienen tiempo de haberse infiltrado en atrás y posiblemente estén planeando un ataque desde adentro. Pasemos a unas cuantas escenas mostrando los nuevos trajes de Ren y Nora luchando contra nuevos Grimm, estos en forma de 100 pies. Al parecer el equipo va a tener que conseguir algo dentro de una mina de Dust, en donde terminan siendo atacados por Grimm, entre ellos este que parece haberse fusionado con un mineral para crear esta forma gigante. Nótese también que aparecen estos dos nuevos personajes que están utilizando el uniforme de Atlas. Y finalmente vemos a Ironwood que ahora es más barba que hombre donde parece estar charlando con Ruby y su equipo. Estoy seguro que Ironwood al haber escuchado de todos el reporte de quienes realmente Salem y Austin y con la información que posee que puede afectar a Salem, este tenga un plan que requiera del equipo Ruby y compañía para llevarlo en marcha. Me gustaría que exista una interacción entre Ruby y Ironwood así como se muestra en el tráiler, ya que ambos siendo líderes en una situación de caos, podría apoyarles a que Ironwood gane de nuevo la confianza que ha perdido y Ruby obtenga experiencia de alguien que ha sido líder por bastante tiempo y ha tenido muchos triunfos. Me parece es una buena oportunidad para desarrollar a ambos personajes y esperemos no la desaprovechen. De ahí nos muestran el Team Ruby con sus nuevos trajes en todo su esplendor y déjenme decirles que en papel se mira mucho mejor que en vivo. Mi descontento viene con Wise y Jan. Blake se mira genial, en mi opinión es la que más me ha gustado su rediseño y Ruby sí ha cambiado, pero en general su atuendo es muy similar a lo que ya ha usado previamente. Wise, ok, se mira bien, pero... ¿Por qué está tan sobrecargado ese traje? Lo miro y yo me siento incómodo con él. No soy chica, no sé pelear realmente, pero o sea, Wise es bastante acrobática en su estilo de lucha y anda encima dos faldas bastante largas que a mí se me hace que en algún momento te vas a atascar en algún lado con ellas o si no el enemigo te puede agarrar de uno de esos extremos y dejarte en una situación desventajosa. En comparación con el resto del equipo que tiene atuendos más apegados al cuerpo y que se miran bastante móviles, el de Wise me da esa sensación de que simplemente no está hecho para un combate cuerpo a cuerpo que requiere movimientos acrobáticos como los que ella acostumbra. Por otro lado, Yang, Yang, pero si eras de las más fashion de las cuatro, porque ahora pareces una camionera, <ríe> Sí, ok, yo no sé nada de moda ni estilo de ropa, pero esa es la primera impresión que me dejó y honestamente no me gusta mucho. Pero bueno, pasemos a más escenas. Esta de acá parece que son de los primeros tres episodios tal vez, ya que ese descenso del equipo puede que esté ocurriendo para entrar a la mina que vemos en las escenas pasadas, en donde posiblemente estén en búsqueda de algo en concreto que apoya el plan de Ironwood para luchar contra Salem. Luego de esto, volvemos de nuevo al inicio, donde tenemos al tío Crow hablando, y ya sabemos que hubo todo un alboroto por lo que pasó con su actor de voz original, el buen Vic. Este video no es para discutir las injusticias o incoherencias de su caso, pero al menos su nuevo actor de voz, aunque se nota que ha cambiado un poco la tonalidad de Crow, tampoco me parece tan mal, es de escucharle más, pero creo que no nos tenemos que preocupar por la calidad de su nueva voz. Estas escenas, por cierto, donde aparecen ser secuestrados, de nuevo parecen ocurrir en el primer capítulo, ya que lo vemos a todos con el atuendo del volumen 6. Posiblemente ocurra luego de derrotar a los Grimm que les atacaban en la ciudad que vimos en el inicio del tráiler, y los muestran la espalda de una figura que desconocemos de quién sea. Esto colabora un poco a mi suposición de que un grupo de los malvados ya se encuentra dentro de Atlas y esté planeando algo a gran escala para debilitarles desde adentro haciendo que el plan de Ironwood de haber cerrado la ciudad para evitar invasores ya de por sí esté fallando. Sin embargo, este secuestro no parece durar mucho si tomamos en cuenta que luego tenemos a los chicos hablando con Ironwood, igualmente con sus trajes del volumen 6. Muchos dicen que experimentaremos un salto temporal en la historia de este volumen. Yo creo que realmente no, simplemente se fueron a cambiar de ropa así como Oscar lo hizo en el volumen pasado. Y si existe uno, no creo que sean más de un par de meses como mucho. Grandes ausentes del tráiler, todo el equipo de Salem, incluyendo Emerald y Mercury. No tenemos señas de Cinder y Neo, pero es más que seguro que harán aparición en algún momento. Y espero que Adam lo dejen bien muerto, porque si ya lo desaprovecharon dos veces, no hagamos de esta la tercera. Vamos que su caso ya es un fail extremo. ¿Qué espero de este volumen? Que Ruby siga creciendo como personaje así como lo hizo en el volumen pasado. Que no hagan chips ridículos, vamos que están en guerra y una inminente destrucción del mundo, no hay tiempo para el amor en medio de este caos. Que maten a Cinder porque es una berrinchuda y mala antagonista desde su concepción. Que Salem gane sabiduría cósmica y deje de crear planes tan pendejos y se convierta en una verdadera antagonista. Y que todos sigan vivos, en especial el tío Crow que anda dando señales de que lo quieren matar ya desde hace rato. Y bueno, eso es todo lo que he podido sacarle al tráiler que otras teorías tienen de lo que va a suceder. Recuerden que la serie se supone se estrena el 2 de noviembre, y solo se podrá ver en la plataforma de Roster Teeth. Pueden verlo gratuitamente, pero una semana después del estreno de los capítulos para que estén al tanto de ellos. Si te gustó el video y quieres estar al tanto del mundo de Ruby, déjame tu suscripción y nos vemos en otra.